Hola a todos, buenos días, se va el 2015, un año lleno de cosas buenas que hemos tenido, que hemos vivido, con el beach tenis ha aumentado la cantidad de jugadores, hemos hecho promoción con la Diputación por muchas playas, hemos dado clases muchos fines de semana en el Cabo de Gata, hemos organizado el Campeonato Provincial de Almería el Campeonato Regional de Tenis Playa a nivel andaluz. Hemos participado en el Campeonato de España. Gracias por todo el apoyo que hemos tenido. Hablo en plural porque creo que formamos parte de la familia del Beach Tenis y este apoyo no es para mí sino es para todos. Siéntanse todos dentro de este saludo. Feliz año 2016 y que esté lleno de felicidad y de posibilidades para todos nosotros. Gracias. Adiós. Woo. Agradecemos el apoyo de la Diputación Provincial de Almería, Ayuntamiento de Almería, Patronato Municipal de Deportes, ayuntamientos como el de Mojácar, Vera, Pulpí, Garrucha, Cuevas de Almanzora, Carboneras, Roquetas de Mar. Muchísimas gracias a la Federación Andaluza de Tenis que nos apoya en todo lo que hacemos, el Ayuntamiento de Níjar, la marca Dropshot, la empresa Impredigital, y los centros educativos como MEDAC o la Universidad de Almería, que nos invitan a que sus alumnos conozcan de qué se trata el tenis playa. Muchísimas gracias a todos los jugadores y jugadoras de todas las categorías de Almería y de todos los sitios donde han venido a jugar. Nos vemos el año próximo. Ahora sí. Adiós.